Napu ligue mamli sebachi, walrupiesta, pascua, anilime. Napur raraml jurio, hu Hu nelga, napu ligalwe, Onorugme, Angelila, tableme algo, alwe, ave bachau, cherime, uchitri israelita, ale, egypton, lichi. lige su simo, rusleni, anlichi. Ligale walru Obarra pchilachi, reguale, jare raramli, otro ralinea mochigme. Ligbo atri, ligue varoma, ralinea mochigme. Al hue a realiza, honorugme cogli menile. Liga viene tele enomina cuya mochigme. Al romano enomila, ligue judío enomila. Lico esusi, mama mamabule subabgar aramli, napu equiale mochilge, alere o barra Liga huevo atri, liga ruot lotri. Es napobusa, ligue moyeza. Al hue huespisga, merale, al hue a Ligue al hue mesa napu alejale, enomimo chigme, mana minle. Ligue al hue enomica, marusule raraga raga, alemi. Ligue susi, jewel raicha, anele, al baroma, ralineme. Maboynasi, lleva roma, genajagme. Llegalica, neonora galila, jucru. Yegali pecha al queri neguari mejuco, napurigara li Mareli meju cru, yeti nocha. Al ligue, susi, yuga, jaromeca, neerale, alquinana, cua, jansa, esusi al isli reisli, napuchule, yaos rugme, honorugme rachalila. Rega anime raichli. Neca asirga gale, yegali, n'e neonora galila. Ligue, vuela repune, al queri me liboli ne. Lico Napu ligue tea, masubab granambre mabuchi. Alguerra rambre jurioca anile. Muer a la nuregime ni saca, napuriga a la simra. Neguabo go, rico, bode natra, huese matri tabri, napu tabre gallenme jurarambre negua, napuriga ramue machibompa, ra onorumete y arime como es alieri abri. Lige es nihele. neguele. Manam yerre uba, necune guaman pa pewakia wescachi, Magainamra maga wa ligani re arwerara mrihurio amina usani bami nochargmehu, mehu yere ubane wa muekapewakia rawai kachi maga yen mori Churga la mi orache mue mai ariena yati Table nombre al huer alambre Esusi, table al oba orga nilgo, Napu napuime nilge al huer alambre Pebo nepi, orga anil. Napu lige melzuga, al susi, peba que arra Liko cachi. napu lige melzuga, liguchego sinescu, ajansa, al susi. Al susi yuga harme ne lale, napu anilge al susi. Aplico, abecho la bichigle, napuriga nile onorugme, nila osli yaan erugme. Liga al ra Lige alwey esusi, raichaliratri. ratri. Napuriga rusleni chasga piesta pascua nerugchi. Asirga huwe tele alwey esusi, huwe natra ichi, pepone natga. Lige, asirga lagalga e teliru esusi alwey raramlite. Liga minami, asirga la machile, onorugme te Esusica, tablechgo, me isleco, alware hue yuga. Tablet la rubile, cherinilgo, al hue boné. Boneco, hue a churigasco, ralamri. Aliena, tabre gran Esusica, asirga a la machile, alierisco, al hue ralamri natalila. Tablet ruilimenaquile, esusi, al hue uchejare ralamrite. Pe boneca, hue a